Pensé en encontrar las toallas en el suelo, <risa> la ropa montonada, el departamento todo cochino. Lleno de cochinas. No, <risa> pero me di un tapabocas Su Voy casa ordenadita. Que... Oh, y ahí bien. dije yo, mi hijo creció. Esta es la que no ha crecido todavía. Ah. Hey guys. Hi guys. que yo dije, aquí tienen tu inspiración. Adiós, suflé. Adiós, chiquillos. Corten bien por favor. No le gusta Episodio. Ay. Episodio 238. Me junté con Jaime más temprano y. y. perdí lo que grabé con ellos. Hablamos de Star Wars, hablamos de por qué estaban ahí y. Eh, voy a tener que juntarme de nuevo con ellos para que salgan Ahora nos vamos a la casa de los chiquillos a tomar café porque también no alcanzé a grabar eh, eh, la ida a, a comer. Eh, ya, chao. ¿Qué tenemos aquí, pipe? Un iPhone 7S. No me no importa. Voy ¿Sí? a ¿No le dijiste chaqueta? Sí, en sí, la voz. Ah. Quiero felicitar a Monse por arreglarse y estar lista en tiempo récord. Vamos al paraíso ahora y estamos sobre la hora ideal para llegar tranquilos, sin estrés, la forma que a mí me gusta llegar al terminal. mal paraíso ya pero eh, le vamos a ir directamente a la casa de mi mamá porque le vamos a hacer una fiesta la cuestión es que eh, no puedo llegar ahora ¿no? porque está mi mamá entonces ella no sabe que vengo y una amiga la van a, la van a sacar a pasear y ahí bueno, vamos a llegar a la casa sí, que y cuando hay parte. que hacer hora hay que ir a ¡Gracias! ¡Ay qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Me encantó! queda poca batería por, por timbar los nombres del Hola. Hola. Bueno, mi hermana ha estado ordenando la casa para el cumpleaños de mi mamá. Unas las cositas para comer. ¡No! ¡Sorpresa! ¡Oh, oh, yeah. ¿qué te oh, pareció la Sorpresa, súper linda, papá. Me gustó, me, te, gustó, te me emocioné. Te, sí, porque nunca se, el sí, se me acongojó mi corazón y encontrar la casa linda y sorpresa y todas esas cosas me dio mucho gusto. ¿Y ella fue la culpable. Si sí. ah, estoy con pijama, sí. adiós, hermano. Adiós, hermanita. Adiós, hermano, por si me acá a ver, a ver los Grammys estamos con la felicia y love section. <risa> <Love section. risa> tenemos que contar lo que hemos hecho y Hacemos que hemos más o menos y estamos viendo a la seca de Abel, ¿Ah? y él ah? ah? ah, ¿eh? para... sí, pues sí, que no se esfuerza para así como jugando No. Sofrito, ¡Sale! ¿Qué estás comiendo, hombre? ¿Qué aprendimos en este vlog de sauce? Eh, lamentablemente tenía imágenes de mi amigo Jaime y la gente borró ese material Pero los chiquillos eh, en realidad tomaron una empresa súper grande que era irse a Barcelona a estudiar con poca plata y la gestión Y lo lograron, o sea... No sin dificultades, aún les quedan muchas cosas por sortear para el futuro, pero eh, esa, ese contexto, esa misión en particular, la lograron. Eh, ellos son como viva muestra de que un, nuestros límites o los límites que nos ponemos nosotros son súper subestim subestimativos. Y es natural. Uno eh, tiene miedo a fallar porque, pucha, eh, la inversión es grande, pero... Siento que no hemos acostumbrado a saber de antemano el resultado de las cosas para poder hacerlas. Desde, desde hace algún tiempo yo estoy tratando de practicar eh, la filosofía de si te da miedo, hazlo igual, hazlo con miedo. Por dos por do, por do objetivos. No, no, no, digo no. Una, como perderle el miedo al, al miedo en sí. También perderle algo como ganar costumbres de arriesgar más cosas. Este afán de hacer más y hacer que las cosas pasen y si no, dejarlas pasar Uno de los aprendizajes es que hacer las cosas a pesar que tengas miedo Yo por lo menos en este episodio aprendí que aún podemos sorprender a mi mamá No solamente que después que viajemos tenemos que llegar a acostarnos Podemos también cargar Y para hacer más, hay que hacer más a pesar del miedo este fue el capítulo 238, es un capítulo, un episodio de lunes. El próximo miércoles es un pregunta al árbol, así que espero sus comentarios y sus preguntas aquí en la sección comentarios. ¿Qué onda el San Valentín, el Día del enamorado? ¿Se sienten estresados socialmente por esta fecha? Oh, me puse hasta borroso de, de pensar. Eh, <ríe> Qué fome. Ah, nos vemos el miércoles. ¡Adiós! ¿Y ese miliciano? ¿Y ese era Caracol? No, no ni una